Tiempos duros Nada funciona Todo es oscuro Es un tiempo muy extraño No vivimos como hemos vivido Hemos pasado 40 años muy bellos En libertad, sin tapujos, claro Ahora cualquier cosa se complica Quienes deberían gobernarnos bien No hacen nada para darnos felicidad Solo piensan en sus cobros y nada más Tiempos difíciles Tiempos duros Nada funciona Todo es oscuro Y las amistades se van rompiendo Nada funciona con corrección. Escuchas las noticias, es desesperante. La vida se rompe, nada es como antes. Y ese antes es tan cercano aún, que es lo más angustioso. Cuarenta años felices prosperando, años todo se está acabando Tiempos difíciles Tiempos duros Nada funciona, todo es oscuro, nada funciona, todo es oscuro.